soy quien estamos de vuelta un día más con Aion Ruso 6.2 pero con un detalle muy especial y es que lo tengo en español, sí, para algo para algo ha servido, eh, digamos que nuestro querido y odioso amigo de forge haya traducido el cliente de ASI.2 6.2 por 6.0 y es que podemos traducir el juego al español aquí va, mira, mira ¿Veis? ¿Vale? Totalmente al español. Todo. Todo, todito, todo. Lo tenemos en español. ¿Vale? Además, me sorprende que hasta varias cosas que antes salían un pelín en coreano Estén totalmente en, en español. No creo, va a aquí yo mientras grabo esto. Eh, nuestro amigo de ruso haya metido el español robado de Game Forge, no creo. Pero aún así, eh, si queréis saber cómo traducir el cliente ruso al español, por pues si queréis jugar un juego sin call pack, mientras que hay un Enea, lo pone. Os lo digo eh, en el vídeo que os saldrá ahora arriba sugerido. Tenéis el enlace tanto para el idioma inglés como para el idioma español. Se hace tal cual lo digo en el vídeo. Entrar en la carpeta L10N, RUSH, DATA y borrar el Data Pack, el STEAM y el UI. Y sustituirlos por el zip que os dejo, ¿vale? Llamado ION 6.0 Español. Así de fácil. Ni más ni menos. Ya vais a jugar y podré jugar. Bueno, como veis, ya me hice un gladi, lo tengo a level 17. Y vamos a dar caña, ¿no? Ahí como el que no tiene la cosa. Bien, mira una cosilla. Me una cosa. Que lo digo, que lo mismo. Lo mismo yo en este rato. En este rato que he estado aquí. Porque de hecho, cuando he intentado entrar, me ha hecho un chequeo y me ha bajado el archivo. Hablo del de ayón ruso. Lo mismo en este rato, lo de los de, lo rusos eh, han cogido y han metido el español, porque son, son así. Lo mismo, y yo estoy aquí haciendo el pardillo, pero bueno, aún así no dejo el archivo, ¿vale? Por si no fuera así. Vamos, Leo, que se bardea. Va Vamos, Leo, que se bardea. Hemos grabado una media orilla por ahí, al medio tiempo. Me mola el Gladi, eh. Toma, toma. El Gladi fue una de mis primeras clases en Ion Y la verdad es que. Peta, eh. Dicen que le meten mucho ataque speed. A ver si, sí, verdad. A ver, lo tengo a un nivel muy bajito. No sé cómo será eh, Amarto. Mira, velocidad, ataque físico y parada. Este me gusta más. Lo que no sé aún, cómo voy a quitar la skin de la, la transformación. Creo que había una opción para quitar la skin de la transformación. Es así. Nos quedamos con el bufo, pero no se ve la skin. Había una opción, creo recordar yo. Pero no sé dónde era, así que si vosotros acordáis igual, pues mira, a ver si es que tío que esto. Voy pues a decir que me han vuelto a intentar hackear la cuenta principal de Ion eh, De Aquí decir que al chaval que... Eso es que bueno. Que siga así, que al final va a estar baneado de por vida de todos los sitios. Y ya está Le Digo chaval porque tiene que ser alguien que me conoce En plan de seguirme en el canal Y que me tiene más envidia que nada Porque para intentar jagear, me intent, intent Digo intentar porque no lo consigue Intentar joderme de Joderme de El canal pues no lo consigue Pero en fin Cada uno con su mecanismo A ver si aquí Ahí queda bien Cada uno con su rollo ¡Qué es feliz así intentando joderme Pues ya está ¿Qué lo consigue? Pues no lo consigue Pero tiene que haber esto en la vida, ¿no? ¿Quién? Ah, sí, al final no ha venido ¡Uh, que ¿no? ¿Y eso? Qué raro y el lagazo ¿a qué viene? Voy a ver si me he dejado algo abierto. No. Dios y este lagazo. 1.856 No creo que tenga un problema en la línea Voy a mirar si tengo algún problema en la línea o algo No sé Es raro Ya te vez el ping es raro, Aún así no tengo un poquito subido Pero Bravo, Demasiado ping Yo no solo de tanto ping Estarán trateando el, el servidor o lo estarán hackeando, como veis. Están las cuestas en español. ¡Todo en español! ¿A qué nivel puedo entrar Al nivel 18, o mismo. Aquí esperemos que no tenga. Aquí como me den lag, me follan vivo, eh. Aquí como me den lag, me follan vivo. Uh, mira, me están haciendo mucha mierda. Me están diciendo mucha mierda. Ataque mágico nada. Eh. Oh. Eh. La audio sigue en español. En ruso, pero vamos. Oh, Como si nada. Por cierto, una pregunta que estoy haciendo mucho en las redes sociales eh, sobre el canal. Os digo, estoy pensando a meter otro tipo de juego al canal. He intentado muchas cosas. O oh, digo, otra vez lagazo. Otra vez lagazo. No sé qué pueda pasar. Habrá algún problema con el servidor, lo estarán actualizando. ¿Qué puede pasar con el servidor? lo pues mismo mi línea y yo que sé, pero... Es raro, ¿eh? Pero, aunque aún no aguanto ahí... Lo que decía, que... Quiero tener otro tipo de juego al canal. Ya sé que el canal es 100%. Bueno, 100%. Eh, mayormente empecé con un tipo de juego y al final acabé con Guía de y MMO quiero traer otro, otro tipo de juego o un tipo de juego o juego de survival como A. Eh, lo que sea Forest, juegos así chulo de un jugador o multijugador sobre todo un jugador y también juegos tipo eh, gestión y construcción como Sin City, eh, Chupo en Hospital, eh, Jurassic World, no sé, cosas así Uh, uh la gafo, no me van a reventar, no ya está. Un submuerto, me cago en llamar la polla pues del lagazo. ¿Será posible? Me han a, a mover esos pesados, gran pesado. La dije en lo que me han hecho. Eh, ¿Qué cura más? Una puta mierda de cura, pero bueno, esta. No, eso es para el vuelo. Y no sale esa ahí. Si no me ve, si no me ve, me juro pero mucho lagazo ¿no? ¿en serio? ¿tanto lagazo? ahora está bien a bueno, ver, es que lo mismo en mi línea porque yo la hora que he jugado a este servidor nunca he tenido tal lag lo mismo en mi línea que por pues, lo que sea lo que sé, ha venido a pico de la pues, puede pasar la fibra óptica, pues, muy rápido que sea. no suele ir siempre no tiene por qué fina, cualquier problema en el servidor o algo pero vamos, que lo he dicho. ¿Qué puede ser a AA? Y luego pone AA por 6. Uff, otra vez la. Sí, esto es mío. Esto tiene que ser mío. Mil milisegundos. Es que no, no lo veis. Porque tengo encima la cámara. 1.100 milisegundos. 475 milisegundos. 522 milisegundos. Dios mío, que lagazo, ¿no? Mucho lag. Voy a intentar... Es que una gilipollas el lagazo que hay. Voy a hacer un test de ADCL ahora mismo, ya que tengo todo abierto y no pasa nada, lo hago. de eh, ADCL por si es mi línea o el servidor que está pasando por algo que lo está jodiendo. Lo mismo en mi línea que está. No sé, el chimpón. Que va, está de luja de esto. Eh, dedujo la línea. Tengo un, mising, un pin de 5 milisegundos. Ref, eh, referente al servidor. Pues eso es lo que es. El servidor que te chungi da... Chungui. Me haciendo algo y se ve que hay un lagazo que a, a la pata abajo. Y por eso pasa esto. Ahora para muerto. ¿Os imagináis? Ya va bien. Bueno, bien. Pues lo no he enseñado a mi. a mi. a mi daddy. Ahí va. Te ha he hecho un follarín en la boca. Vamos, anda. A ver si se la mierda esta. con Uriel, que está encerrado es que, lo digo, en cuanto en cuanto cualquier GM esté haciendo, que gilipos es da lagazo. gazo no sé porque como ya sabéis, yo fui GM bueno, no fui GM principal, pero fui GM no administrador de un servidor de Ion, eh, hace ya muchísimos años, y y tenía muchísimos jugadores ¿eh? y ya os digo en cuanto te ponías cualquier tontería claro, bueno, porque tendría que implicar eso pues se notaba joder ahora me polla ahí. ¿eh? No, hombre, soy más pesado. Vale, subiendo y me han dado. Onda de presión. Vale. ¿Tengo alguna cosa guapa? Ataque mágico. No a poder ataque mágico. Eh. Velocidad disparada. Venga, tú mismo. ¡Soy un pingüino! ¡Ale, a tu casa! Uy, manda otra transformación. Esta que hace. Velocidad, de ataque físico y bloqueo. Bueno, eso me gusta bastante. Aunque no tengo. No tengo escudo para bloqueo, pero bueno. Ay, qué pesado. Ale, a tu casa, copetón. Llevamos 16 minutos de directo A ver... No, de, oh, de directo digo yo De vídeo Si me diera tiempo Quiero entrar y hacerme la distancia La verdad es que se hace, a ver, se hace rápido Esta distancia, la verdad No me han dado A ver, la que entregado y aquí me tenía que dar una, pero no me la da hasta, hasta, hasta, hasta que tenga nivel 20, creo. No sé si intento... O cuando, o cuando me hago una vez la de... Vamos a hacerlo, lo que pongo Sí, es fácil. Sí, la idea es fácil. Para que tengo que entrar para pasarme la misión. La idea es fácil. No soy un Sunweaver o un Chanter, que se lo comen esto... Bueno, yo un jungle un chante y un espirimate. O un. o un Y de distancia se la comen con papa. Pero bueno. Bueno, yo también me como con papa Y... Porque no tengo scroll de velocidad de ataque sino ¡Woo! Ataque mágico un a ponerme este Bueno, que tengo el ataque físico No, hombre, de verdad, velocidad pues, a todos, Si duro mucho, pero este Aunque sea más feo que un tiro mierda Cuatro. Oye, ¿por qué se ha muerto la otra si no atacado? ¿Cuál? Ah, ¿verdad? Ah, vale, que. Es que no me acordaba que la. que las cuales salen ya automáticamente. Acá ah, ven. Y esto. Ya tengo el TP, ya tengo el TP. Y me han dado este. Velocidad. Ataque mágico. Coño, yo quiero ataque mágico. Y esto es el zumito este. Vale. Vamos. casa, un gato. Bota de malla del viento. ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Ve? Otra cueva. Eso, no me acordaba que ahora aquí las cuevas van saltando. Hay muchas cuevas que no se cogen y simplemente saltan en la distancia te las Muy bien. A ver, hay que admitir que un Sword Weaver o un Sword 3 pega, pegaría una, pega una hostia. Uy, nunca que la flipa. Aquí un Sword Weaver yo me lo hice con, con la Sword Weaver que tengo aquí y la verdad que revienta. Las cosas como son. Me dio cuenta que los estados alterados me hacen mucho efecto. Mucho efecto. Porque cuando vine aquí con la, con la, con la son Weaver, apenas me entraban los estados alterados. Pero estoy viendo que con el Gladi ahora entra mucho los estados alterados. Y eso me he dado cuenta cosa que no pasaba en el 5, en la 5.8. Y creo que es porque algo habrán hecho con el tema de defensa mágica de la Má. Que me mola. Pues sí, la verdad que me mola eso. Que no me venga un Gladi ahí me reviente, o, un, o que me venga un. un yo que sé, un. un asesino me reviente siendo yo mago. Que claro, ahora se chupe mi estado alterado. Igual que yo me chupe lo suyo. Creo que me entra mejor en este. Me quedan me queda peor los pretos. Ahí dos. Y igual, bueno, si va a ser lo mismo. ahora? Tira ahí. No puedes a la este? voy a aquí atrás. <ríe> si, si de hecho está un agrita, me atacará a gritar, vale, habría para guapetona. A ver eh. a tu casa Otro para su casa Ale, a tu casa. Muestra del DRM 100. Ah, vale, ya tengo esa. Digo, qué raro. ¿Quería, quería que tú te la contar La muestra es. Pero sí, sí te ha contado la muestra. La llave vamos esto ya la hemos cagado ¡Hablar con Raya la Exploradora! Vale. Vale, está en el campamento. Digo, mismo me he dejado algo ahí atrás y ya me ha jodido el tema. Bueno, me he curado, porque aquí me va a salir ahora una, una cabrita. Este. Amor. Ale. que acabamos, aquí todo si me llaman a la puerta estoy esperando visitas a la encamada esto bueno vamos a por el RM-78 Te va a durar menos a tu casa A que, a, a que muero. Uf. ¿Cuánta cosita nos ha mandado? ¡Wow! Me muera el arma. ¡Ale, más fuera! Ahora sale un, un, un mob o un mob o un amo y me revienta el culo. Puede ser, ¿por qué no? Eh, La vida ha sido dura y lari A Ahora salgo aquí directamente, pues oye pues. Pues bueno, mejor, mira, vamos a a la quest. No son bounty. No. Sí, esto es informe inmediato, si ¿sí, se llama. Y más quest. Tengo el corte. De co el. Mal. Vale. Oh, y no usado el RDS. Oh, mal. Pues lo usaré ahora. Me han dado un anillo, que no tenía el anillo, y me han dado un cinto. Esto caca, esto caca. Y un pendiente. Y más Y más espere que hago la hostia de N. Es pues, eh, un no para. Uy, si no tengo pañal. Así ah, me entran todos. No tengo eh, me mola el detalle. Entonces, investigación. De Controlle la, la exploradora. Que está ahí. Pues vamos a irnos para allá, la entregamos y acabamos el vídeo, ¿vale? Así va a fa No, no a ver, la exploradora No, ya es la exploradora Aquí está Pues ya Todo esto Lo han experimentado el... Mejor de que ya tengo que volver otra vez a eso ¿En serio? Ah, vale, que tengo que quitarle a la, a la exploradora bueno, pues lo vamos a lo haré luego, lo haré en un próximo directo o algo. Ya veis cómo llevo, pues vamos a gastar antes de nada el, el DP, porque entonces cuando salga se pierde. Pues ya que estamos los gatos con la, con la luchadura ¿no? Vamos a ver. La luchadora del laboratorio. Ahí hay una luchadora del laboratorio. Mira, ya, ya. Uh, oye, cosa mía, o han cambiado esa aquí. Esa, esa... Pues ya está. Bueno, pues yo no. Pues vamos a tratar esto. Y yo creo que ya podemos dar por concluido esto, la verdad. Pues si soy una ovejica hay que comentar aquí lo que tengo es, lo que tengo es ataque mágico. Y yo no quiero ataque mágico, yo lo quiero es ataque. Me di. No me salía lo que era la información de la transformación. Elegí esta, la primera, creyendo que la primera iba a ser ataque físico. Y no, la primera era ataque mágico. Mira, tengo que a yo. Vale. Otra Cuecha, ahí. By the Pues ahora sí que sí. Mira, mira qué bueno. Ahora dice que superar la misión de en Geirón y alcanzar nivel 27. A mí qué bueno. Ahora te dicen que para... Por eso antes cuando queríamos hacer una Cuecha, cuando estaba en ruso, pues no me... No hacer. No ahora te dicen que tiene que llegar a 27 para poder hacer esta Cuecha. Muy chulo. Pues lo he dicho, pues yo soy Kira. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pues espero que haya gustado este vídeo jugando con el Gladi. Eh, ya sabéis que en el próximo directo le daré a Gladi. o le daré a la Subwilbe, o a la o a lo que queráis, ¿vale? Para que veamos un poquito cómo va esto. Ya cuando esté el Ion 6.2 en Ion NA, pues le damos caña de la buena. Y como siempre, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Acabando.